Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de las oportunidades de nuestro DAFO personal y lo hago acompañado de quien mejor puede hablar de ese tema, de Francisco Alcaide, autor de Aprendiendo de los Mejores, primera y segunda parte, y de Tu futuro es hoy, entre muchos otros libros. En el post hablo de la necesidad de detectar estas oportunidades y lo hago con un cuento de una mina de diamantes en que su dueño no tuvo la visión de poder, de poder descubrirlos, pero en cambio la persona que adquirió esa propiedad luego sí lo, sí lo supo hacer. Muchas veces las oportunidades están más cerca de lo que parece. Eh, Francisco Alcaide nos habla también de la necesidad absoluta de estar preparados eh, para encontrar oportunidades y cuanto más preparados estemos, más opciones tenemos de poder abrirnos mercado. Y finalmente hablo de 10 tipos de oportunidades con un cuadro de Excel que os podéis descargar una vez más uh, con cada uno de los tipos, aunque sí es cierto que si leyéramos los dos tomos de Aprendiendo de los Mejores, ahí podíamos detectar más de 100 oportunidades que llevaron algunos líderes a, al lugar donde están hoy eh, o donde estuvieron. En cualquier caso, hay una parte final de cómo integrar ese, ese, esas oportunidades en nuestro modelo de negocio. Y con eso cerraríamos el capítulo del DAFO. La próxima semana espero hablar del DAFO en su conjunto, ya como elemento integrado. Y nada, espero veros ahí. Un saludo.